La noche en que yo dejé mis esperanzas al tiempo Pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo ¿Quién se llevó la ilusión? Será la canción de aquel que mira en los ojos, de aquel que un día favor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que soy. Recuerdos de un desamor Teniendo miedo a un encuentro El que no sabe si es verdad Que no conoce Si es cierto Si no te tengo será Será por lo que fui siempre Chacarera de un amor El que no tuve ni tengo Aquel que nunca existió Aquel amor del silencio Grítame de donde estés A ver si un día te encuentro